Ramón Reyes Ramón, ¿cómo fue que te sucedió? Yo estaba comprando, un, estaba un quemado comprando comida ahí Y llegando a este día, el capuchado me lo hacen a tiro ¿Dónde pasó eso? En Vitivalle. ¿Sí? Mi abrigo no por ahí ¿Llegaste a reconocer a los de los pueblo? No lo reconocí a ninguno de los dos, no ¿Qué te esperas en este caso? No, yo no espero nada, yo lo que espero es eh, Que sigan disfrutando ellos Y que gocen ¿Cuánto balazo con Me dieron hoy, me rompieron en pie. ¿Tú un pie. Que yo le debe de di salud a ellos, tú me entiendes. ¿Tú tienes algún, algún problema con ellos? No te puedo decir nada, porque si uno no es demasiado en el mundo, tú me entiendes, uno sabe cómo quién es, quién le lleva además a uno. Y quién uno lo lleva. ¿A qué hora pasó eso? Ahora, eso de las 9, 9 a 10. ¿De la, noche? De, la de la mañana. Como hasta ahora, sí. Sí, pues yo le di de salud, que sean tranquilos los muchachos por ahí. Estoy vivo gracias a Dios.